Amigos, el día de hoy nos encontramos en el Mercado Municipal Benito Juárez, aquí en la isla de Cozumel. ¿Cuál es la intención o cuál es el plan del día de hoy? Pues bueno, vamos a pasar a conocer el mercadito, ver los localitos, quiero ver un poquito de la comida típica de aquí, que nos puede ofrecer y pues nada, es conocer un, un mercado municipal pero de una isla. Acompáñenme. venir algunos de mis compañeros me habían enseñado unas fotos de cómo era el mercado antes de la pandemia se suponía que toda la parte que está aquí atrás de mí estaba lleno y lleno de mesas con gente comiendo pero como pueden ver ahorita ya no hay nada esperemos y en la parte de dentro sea distinto y encontremos muchos locales abiertos Una vez adentrándonos un poquito más en el mercado, me he dado cuenta que yo no conozco bastante de, de las frutas que se dan por acá. La verdad yo nunca había visto estas dos. Mi amigo José me estaba explicando un poco sobre el nombre de cada una. Por ejemplo, ¿cuál es esta? Cayumito. El Cayumito, y este es dulce, es salado, es, dulce? es dulcecito. Es fruta. Y es ahorita de temporada o... Sí, igual el Mamey. ¿O oh, es como el Mamey? No. Igual el zapote Ah, el zapote sí. Ah, ok, ok, ok Pues yo creo que me, me cobra estos dos, porfa Los vamos a probar amigos aquí tenemos nuestro cayumito quiero que lo vean a mí me sorprendió mucho cuando cuando lo abrieron no me esperaba ese color Watch. 25 se ve muy muy muy chido y este lo comemos así directo sí, sí. o con todo y cáscara no, no, no solo la carnita que ah, okay. vamos a probarlo es solo la carnita y creo que trae una, una semillita ¿Lo medio. lloro? Sí. El mm. mango. Está muy rico. Sabe muy dulcecito, está muy sabroso. La textura está muy muy rica. Ahora amigos, pasaremos a probar el zapote. La neta nunca lo había probado, nunca. Y vamos a ver cómo es por dentro. Ok, de primera se me figuró como un durazno. Trae una semillita y se puede ver como si fuera un pequeño aguacate. Vamos a probarlo. Creo que este es igual. Solo se me, solamente se va a comer la pulpita. aprovecho Ok, este tiene un sabor y una textura un poquito terrosa. Si ya te tuviera que elegir, me iría por el cayumito porque a mí no me gusta tanto, tanto, tanto lo dulce. Pero ambos están muy deliciosos. Le doy. 10 de 10 Seguiremos con el tour del mercadito, muchísimas gracias José, buen día Bien, bien Díganme que no soy el único que le causa cierta paz mental ver todas las frutas y verduras organizadas, limpiecitas Díganme que no soy el único, a mí como que hasta me llama un poquito más así como para comprar, para estar viendo que esté todo en orden, puede que sea mi toque, pero llama la atención, sí, lo llama. Saludos para Gilberto Solís, eh, por poner mi catán, a progreso. Y diferentes especies. Bienvenidos a Cozumel. Un saludo de Cozumel a Pescaría Sebastián. bienvenidos aquí a la isla. La mejor pescaría de la isla, Pescaría Sebastián. Chido. Esta es la mejor cachucha que he visto ay, en mi vida, no manches, vean. Por algo México la rompe, güey muy bonita, guáchenla, guáchenla cuáchenla qué bonita cachichona oh, muy muy chida, muy muy chida, aquí la gente es muy alivianada, tiene muy buen sentido del humor, me está cayendo muy bonita la gente de aquí, son alivianados, muy muy chidos. Los pescados amigos que acabamos de ver, son de mi amigo Sebastián. Él es el dueño de esta pescadería. Platícanos, Sebas, ¿desde cuándo estás aquí? Desde hace aproximadamente 18 años. Empezamos con uno pequeño. O sea, prácticamente... Y con Pescalo. qué empezaste vendiendo? Pescado. Pescadito y camarón. Camarón, sí. Yo soy pescador. Y, y ya me quedé ¿Qué horarios te podemos encontrar? De 7 a 2. ¿Todos los días? En los 10 días de la semana. Un saludo a todos a todos prácticamente que nos visiten aquí en el mercado de Concepción la gente que esté muy bien. ¿no? Dale. Gracias. Gracias. Cuídense. Cuídense. Igualmente. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me puede hacer un limpadito de plátano, por favor? Corriendo el mercado Benito Juárez de aquí de Cozumel, y hasta el momento siento que ya la voy a terminar. La parte interior ya me faltan unos 3, 4 localitos, pero la verdad ya me cansé y ocupo refrescarme. Entonces llegué a un puestito por un pequeño lipado. Permiso. Después de este pequeño descanso, vamos a continuar con los restos de los localitos. Nos vemos. podíamos despedir del mercadito sin antes probar una pequeña botanita no antojito porque no es visita si no comes entonces me pedí dos tajitos quiero que los vean se me antojaron muchísimo se ven muy muy deliciosos huéspedos miren nomás qué rico se ven pedí uno de lechón y uno de cochinita a encarle el bien y raza permiso si no me tardé mucho en, en prepararlo porque ya se siente mojadita la tortilla Uy, provecho está muy rico la carnita súper suavecita se siente muy muy jugosa y esa salsita le da como que un toquecito ácido está muy muy rico el primer taquito que me acabo de dar ¿eh? muy muy rico este es el segundo taquito raza. Este es el de cochinita. Simplemente le puse un poquito de salsa. A mí me gusta muchísimo. Vamos a calar, a ver qué tal. Ok, este tiene un sabor un poquito más fuerte. Se siente como acidito, como un, poquito, un toque de naranja. Pero está muy delicioso. Tiene como que te deja una sensación en la boca, un cosquilleo muy, muy chido. hemos terminado de recorrer el mercado municipal o más bien parte del mercado municipal porque muchos de los localitos estaban cerrados pero me llevo una gran experiencia la gente aquí fue muy amable, todos fueron muy corteses con nosotros la comida estaba súper deliciosa es, es muy distinto el sazón y eso se aprecia muchísimo si tú conoces de algún lugar aquí en la isla que yo tenga que visitar, conocer o vivir la experiencia házmelo saber aquí en los comentarios con gusto los leeré y posiblemente salga en otro video yo me despido y nos vemos en la próxima. Adiós. En esta ocasión le quiero mandar un gran saludo a mi mamá que está siempre siempre al pendiente de los videos. Y a mi hermana que acaba de cumplir años la semana pasada. Espero te la hayas pasado muy chido. Nos vemos.